Pues, amigos, le hablábamos de que en su momento eh, ha habido movimientos en Marruecos en el cual ponían en duda o podían en peligro la situación de Mohamed VI. Pero es que estas noticias, estas noticias que le voy a leer a continuación, pueden ser determinantes para que el sátrapa de Rabat, pues, deje de ser el sátrapa de Rabat y sea, pues, un exiliado de ese país. Porque miren, ¿con quién le relacionan? ...a Mohamed VI. Atención, The Economist atribuye las largas ausencias de Mohamed VI... ...a su relación con un trío, atención, con un trío de bosadores alemanes. 200 días, más de medio año, estuvo fuera de Marruecos el rey Mohamed VI... ...el pasado año. Una tendencia que se ha vuelto cada vez más habitual... ...y que este 2023, por el camino que va, se volverá a repetir. La causa, según The Economist, sería una... Buena relación con un trío, atención, un trío de boceadores. El diario británico ha vinculado la cada vez más frecuente ausencia del rey marroquí en el plano internacional a sus lazos con los hermanos Hazaitit, Abud Omar y Otan, famosos boceadores que ejercerían una fuerte influencia sobre el monarca ...y su agenda política. Los lazos entre Azah Itar y Mohamed VI se remontan al 2018. Un amigo en común, el productor de la cantante estadounidense Lady Gaga... ...Red One, de origen marroquí, presentó a Abu Zah al monarca. Desde ese momento... Los hermanos se hicieron íntimos del rey hasta el punto de trasladarse a vivir al palacio real. De economist afirma que la fuerte relación entre el trío de hermanos y Mohamed VI no está bien vista por el Majed el gobierno marroquí, en la sombra que forma la oligarquía de Marruecos. Este estado profundo ha visto cómo su poder ha disminuido drásticamente frente a la creciente influencia de los voceadores. El rey de Marruecos ha encomendado tareas oficiales a los hermanos Azaitán, Mohamed VI ha puesto a Boot al frente de una asociación deportiva y se ha encargado personalmente de que les concedan las licencias correspondientes para que puedan abrir negocios como restaurantes de comida rápida. Según recoge el diario británico, los miembros del gobierno en la sombra de Marruecos denuncian que el trío de aceitar se comportan como si fueran miembros de la realeza. Dan órdenes a los ministros. Revelan un cortesano en, de, en declaraciones de economía. Tratan a los, goberna, a los gobernadores provinciales como si fueran sus choferes. Revela un magnate. En otras declaraciones desde el entorno más cercano al rey afirman que ha dejado muy claro a todos sus ministros que pueden hablar en su nombre. Puede pedir permiso a los ministros para cualquier cosa que quieran y acceso directo y restricciones. Señala el artículo. Señor Vera, ¿qué le parece a usted que el Mohamed es esto? Tengo una relación muy, muy, muy especial... ...con un trío de bosadores ...que, como hizo en su momento Rasputin... ...en el gobierno de la Rusa, Rusia de zarina los, de, los zares. de los zares. Tenga además una influencia... ...y que hable a los ministros... ...en nombre de Mohamed VI ...y además que trate a los gobernadores provinciales... ...como si fueran limpiabotas. Aquí el estado profundo de Marruecos... Se está quejando y esto podría ser determinante para que hubiera encima un giro más radical en Marruecos que hiciera aún más presión sobre los territorios españoles. Sí, desde luego, una situación complicada en Marruecos siempre puede eh, ser peor para, para España desde el punto de vista de defensa de nuestros territorios en, en el norte de África. Eh, a ver, es muy extraño siempre todo esto de las ausencias tan prolongadas del rey de Marruecos que prácticamente no está en, en, en Rabat, está muy poco tiempo. Eh, pues fíjese, cuando estuvo Pedro Sánchez ni eh, le recibió, se decía que porque estaba en su residencia de Gabón, etcétera, etcétera. Pero en fin, donde pasa más tiempo siempre es en Francia. Y de esta noticia que da usted, pues eh, hombre, yo si, si le, no fuera por, por la fuente, es que quien la da es The Economist, ¿no? Y The Economist es una revista, es una revista propiedad de la familia Rochelle de, de en fin, de, en, la, en la que tienen una influencia por, porque son los propietarios reales desde el punto de vista económico eh, fondos tan importantes como BlackRock y como Vanguard y, y, y de la masonería además y suelen tener una información siempre privilegiada absolutamente en todo lo que publican. Eh, si no fuera por eso yo diría que, no sé, me suena como invención, pero es que la da de Economist y si la da de Economist hay que pensar que está bien fundamentada. A mí me parece como todo un esperpento, ¿no? que sea un trío, que sean tres boxeadores y todo eso. Pues, si lo dice ver, vamos a, no a ver, me creo nada. Vamos pero, a preguntar pero es que, al señor dalmao que ha sido voceador, bueno. que, que él, él, él se mueve bien en esos ambientes eh, pugilísticos. Modestamente. Eh, <risa> yo, referente, referente al tema de su realeza, eh, el rey de Marruecos, desearle que tenga una buena vida privada y que la disfrute, y que evidentemente eh, deje a España en paz que eh, en este momento tenemos problemas muy gordos. Pero no nos va a dejar en paz. No, no, no nos va a dejar en paz porque sabe que en este momento somos vulnerables. Y, y, este, y este es uno de los casos, ¿no? O sea, él, él, su azarosa vida, buena vida privada y su buena vida que vaya, que vaya a disfrutarla, pues bueno, pues a partir de ahí pues que, que haga de su capa un sayo que a nosotros no, no nos importa en absoluto. Lo único que nos importa son Ceuta y Melilla y las Islas Canarias. Pero esta noticia hay que recordar cómo es el mundo musulmán y cómo se podría ver esta relación tan especial. Estamos hablando del estado profundo que está también detrás y que esto puede ser la gota que coma el vaso. ...para dar un auténtico golpe. Hay que decir que ya en su momento ha habido intentos de golpe... ...y ha intentado mover a, sí, al lo, rey. Lo, los estados profundos existen en todos los países y son realmente en muchas ocasiones... ...los que dirigen el país. El rey que nunca está, que está prácticamente fuera... Pues, eh, el, el, hombre, porque sería, digamos, que un escándalo mundial pues el hecho de que se produjese un golpe de Estado. Pero todo puede suceder y ahí depende mucho, dependería mucho en cualquier caso, de la opinión y del contacto que quienes eh, eventualmente quisieran hacer alguna cosa tuvieran con los Estados Unidos, que son los que, en último término, eh, tienen una influencia mm, poderosísima sobre el rey de Marruecos, pero también sobre el estado profundo de Marruecos, que verdaderamente existe y que en cualquier momento se puede manifestar. A mí la verdad es que no se me había ocurrido. Ahora, viendo que esto lo da The Economist, cuidado que esta es una revista que siempre sabe de cosas que van a pasar. Porque además estamos hablando de algo muy, muy serio.